y de eso vamos a tratar. Dios te bendiga, Diana, ¿y cómo te encuentras? Dios bendiga, muy bien, gracias. Amén, Gloria a Dios. Estamos hablando de que no hay vuelta atrás y de verdad que eh, nuevamente vamos a perfumar el área, vamos a, a lograr mantener esta atmósfera espiritual bajo la presencia del Espíritu Santo y qué mejor manera que adorar a Dios. Por favor, Amén. comparte unas palabras y que esas adoraciones puedan tocar nuestros corazones. Voy a adorar con la adoración que se llama Sigo de pie por Manuelis Ocasio. Y así como estabas diciendo que tenemos que seguir hacia adelante sin mirar atrás, que aunque las situaciones nos golpeen fuerte, aunque caemos, aunque nos sentimos que ya no vamos a rendir, el Señor nos dice que hay que seguir fuerte y firme en su camino. Hay que vencer, hay que seguir hacia adelante. Y esta adoración está diciendo que hay que tomar nuestro hay que tomar lo que es nuestro, nuestra alabanza nuestra adoración, eso que conquista el trono de Dios, que conquista las victorias, que conquista las bendiciones, así que adoremos al Padre, comparte este en vivo con alguien que necesita escuchar las palabras, no vuelvas Gracias. Uh -huh. Aleluya. Es que mi pasado hoy me hace muerte Es que mi pasado hoy me hace muerte Aleluya Aleluya. Aleluya. yo. Oh, me levantaré con autoridad. Levántate, levántate. No sé si hay alguien aquí que puede escribir, es que yo me levanto. Yo me levanto, yo escríbelo. Yo me levanto y sigo caminando hacia adelante. Es que voy, yo me levanto. Yo me levanto. Oh derribada, ya no me estaré Hoy oh, yo me levanto. Y wow. Tanto, ¡No me levanto, no me levanto! ¡Canto! Atrás, wow, wow, no. Comparte esto, comparte esto Que algo grande Dios pase hoy Santo eres Y va, mi alma te alaba Toma tu lugar No mire hacia atrás Wow. Es una unción poderosa Mira, en lo que estaba ministrando Regresó a mi vida Una adoración que me encanta Escucharla que, Básicamente, toca corazones rompes, donde habla de que suelta mi pertenencia, suelta mis pensamientos, suelta mi familia, suéltalo todo. Porque hay una victoria cuando nosotros podemos declarar sí con nuestra boca las hermanas de Dios. Cuando tú puedes decir, suelta mi familia en el nombre de Jesús, algo sucede. Suelta mi matrimonio en el nombre de Jesús, algo sucede, suelta mi finanza en el nombre de Jesús, algo sucede, porque en el poderoso nombre de Jesús Cristo es la llave que abre toda puerta que fue cerrada. Y ahora me llegaba a la mente y decía, wow, Señor, hay gente que está en Yo voy a tomar mi lugar. Yo tomo mi posición. Pero es para decirle al enemigo, corre de mi vida. Sal corriendo porque ya no me interés, Porque ya no hay parte ni suerte. Porque todo lo que soy, se lo llevo a Cristo. Aleluya. Yo quiero que tú toques un poquito esta adoración donde habla de que suelte todo lo que Dios me ha puesto en mis manos. Comparte este vivo que hoy Dios va a hacer algo grande. Ya lo está haciendo, gloria a Dios momento de prueba en mi vida decidí alejarme Luya. eran tantas las pruebas que habían que empecé a turbarme. mi piel. yo comencé a soltar las cosas que Dios me había dado Gracias. Oh, Gloria. Hoy ale. suelta salud, te digo, el poder wow. ¿Alguien, escríbalo? alguien escríbalo alguien escríbalo suelta a mi familia suelta a mi vida suelta mi matrimonio ¿Alguien escríbalo? ¿Alguien, escríbalo? alguien escríbalo en el nombre de Jesús oh gloria wow esto está tremendo suelta, suelta, en el nombre de Jesús hay liberación hoy, hay restauración hoy suelta mis pertenencias suelta mis sueños suelta mi matrimonio, suelta el ministerio es decir, todo lo que Dios te ha puesto en las manos el enemigo ha querido, ha querido quitártelo pero hoy tú le dices suéltalo suéltalo, porque siento la unción de guerra esa unción que fue derramada sobre David cuando David se levantó y fue allí al campo de batalla había una unción de guerra una unción que iba a derribar al gigante una unción que solamente la daba jehová de los ejércitos alguien ármese de valor esa unción de guerra derriba gigante esa unción de guerra que te hace meterte en el pozo con los leones y salir con vida. esa unción de guerra es la unción del espíritu santo de dios. el que está lleno gloria a dios declare con su palabra y diga jehová está conmigo como poderoso gigante ¿A quién temeré? Si Él está conmigo, Él me otorga cada victoria. Siento una unción de guerra. Hay algo que tenemos que entender y es que nosotros vamos a provocar. Escúchame bien, Dios está buscando vasijas vasos de barro donde él deposite su gloria y como vaso de barro, tú vas a provocar, tú vas a ser el instrumento usado para Jehová llevar de beber al necesitado pero para también derribar toda oposición, ¡Amén! tú te levantas hoy en el nombre de Jesús, reprende toda depresión, reprende todo lo que te estaba ministrando levántate bajo la unción de guerra esa unción que pudre yugos que deshace yugos y que alimenta al espíritu para seguir haciendo hacia adelante, Dios. wow eso de verdad que tiene esto aquí prendido en candela comparte, porque Padre, tenemos una Dios. parte especial de verdad Diany, que ha sido una bendición escucharte adorar, que Dios te siga usando Amén. que Dios siga depositando esa unción y que las puertas que Dios ha preparado para ti, gloria a Dios Dios continúe abriendo cada una de ellas y en su tiempo seguiremos viendo la gloria de Jehová, creo que estarás en Puerto Rico es. Estarás en Puerto Rico y allí estarás ministrando en un campamento de jóvenes. Amén. Tenemos la fecha de eso ya. Octubre. Octubre 22, creo que es 22, 23, 24. Amén. Estaremos, gloria a Dios, allá. Creo que voy a estar eh, colándome en ese viaje. Pero Ay. estará en Puerto Rico, gloria a Dios, en un campamento donde allá el fuego de Jehová se seguirá derramando así que Amén. Puerto Rico estaremos por allá en octubre de anestar administrando.